Bueno, la idea eh, era escribir o darle forma a un libro de relatos, de cuentos que tenía ya medio ideada antes de llegar, pero tenía mucho trabajo de corrección, de bueno, de ver un poco en conjunto todos los textos y darles una coherencia, hacer una selección, y bueno, ese era un poco el, el proyecto que, que traje a Óvidos. Yo espero que tengamos un libro, no sé cuándo, y no sé, ojalá lo pueda presentar aquí en Óvidos. Eh, estoy contenta porque sí que un poco la, la idea que yo traía de, de corrección, de reescritura de determinados textos, de, orde, de poner orden, la he hecho en gran medida. Todavía me queda un poquito porque, desgraciadamente, para bien o para mal, yo soy lenta trabajando y soy muy perfeccionista y necesito darle todavía una, una vuelta más, pero mmm, estoy muy contenta porque ha sido un avance importante en este mes. Una de las cosas que a mí más me, me ayudan, bueno, yo diría que necesito para trabajar, es la tranquilidad, ¿no? tener mucho tiempo por delante sin interrupciones. ¿no? en un entorno agradable, en un entorno bonito, y claro, en ese sentido Vidos es ideal. ¿no? Yo creo que escribir poco y decir mucho ha sido el mayor desafío siempre en la historia del ser humano. Creo que, por desgracia, tenemos tendencia a utilizar más palabras de las que necesitamos para comunicar lo esencial. Quizá porque nos cuesta mucho llegar a lo esencial, y tenemos que escar escarbar mucho en el lenguaje para rescatar algo que de verdad comunica. ¿no? Entonces, en ese sentido, los textos breves para mí son como pequeñas joyas de la comunicación. Cuando están bien logradas y bien conseguidas, eh, tienen una precisión que, como decía Cortázar, ganan por caos. ¿no? En un combate de boxeo, él decía, gana por, el cuento gana por caos. Por pues sí, porque, claro, llamar la atención del, del lector, del oyente, del público en general, es complicado. Estamos rodeados de estímulos, estamos, tenemos, estamos sometidos a un bombardeo constante de información, entonces no podemos materialmente, no tenemos tiempo de atender a todo. En los medios sociales, en las redes sociales, eso es mucho más evidente. Entonces, claro, que se hace fundamental afinar mucho la palabra y elegir muy bien lo que quieres decir. No sé hasta qué punto eh, todo sea comunicable a través de este medio. Creo que hay cosas que obviamente se escapan, pero pero claro que hay que tener en cuenta el, el momento en el que estamos viviendo uh -huh. y el tipo de comunicación que se, que se requiere. ¿no? A mí la, la verdad que la envergadura del, del Festival Folio me sorprendió mucho. Es una cosa que, que comentaba con, con algunas personas en España, porque efectivamente al ser ovido es un espacio pequeño donde aparentemente hay poco público, potencialmente interesado en, en, este tipo de, en, est, en una actividad con tanta oferta, eh, en realidad luego eh, fue todo lo contrario. Yo entraba a todas las conferencias y veía las salas llenas. Para mí fue un, muy estimulante ver eso y, y ver un poco el interés que el folio despierta Imagino que no solo en ovidos. para mí eso es lo más interesante de, del folio, ¿no? que no es un festival puramente literario en ese sentido, sino que, que es mucho más cercano de cara al público, quizá por eso tiene tanto éxito, pero el hecho de que la literatura sea un cristal con el que se miran los grandes temas o los grandes problemas que mmm, tiene la sociedad o que preocupan al ser humano, me parece que al final es como el objetivo de toda literatura. ¿no? Entonces, en ese sentido, se cumple mucho más en el folio que en otro tipo de, de festivales literarios. El otro es el tema preferido, el tema estrella de la antropología. ¿no? Yo creo que la razón de ser de, de nuestra disciplina y efectivamente es un tema que no tiene fin porque, porque tiene muchísimas facetas por donde lo puedes abordar. ¿no?